Hola, bienvenidos. En este video vamos a graficar el equilibrio entre la oferta y la demanda. Tenemos una oferta de demanda que dice que la cantidad demandada será igual a 30 menos 2 precio de X y la oferta que dice que será igual a 5 más 3 precio de X. Para graficar tenemos que calcular dos puntos para cada una de estas rectas. Vamos a empezar con la función de demanda. Para simplificar las cuentas voy a elegir 0, 2 por 0, 0, 30, menos 0, 30. Acá tengo el primer punto, ¿no? el primer punto para la función de demanda. Voy a calcular el segundo punto con 10, también para hacer fácil la cuenta. 2 por 10, 20, 30 menos 20. 10 Y acá tengo el segundo punto Con estos dos puntos voy a graficar la función de demanda Cuando el precio sea 0, la cantidad será 30 Acá Cuando el precio sea 10, la cantidad será 10 10 para el precio, 10 para la cantidad Ahí tengo entonces el segundo punto Los voy a unir y voy a trazar entonces La función de demanda bien entonces acá tengo la función de demanda demanda de x ahora voy a repetir el proceso con la función de oferta 0 para el precio 3 por 0 0 más 5 5 10 para el precio 3 por 10 30 y 5 35 Con estos dos puntos, entonces ahora voy a graficar la función de oferta. 0 del precio 5 de la cantidad. 30 35 30 la cantidad y 10 el precio ahí tendré el segundo punto uno de los dos puntos tengo la función de oferta de X y acá donde se cortan las rectas en la intersección tengo el equilibrio para una cantidad 20 y para un precio de 5 equilibrio ahora vamos a demostrar analíticamente este equilibrio para hacerlo vamos a igualar las dos funciones 30 menos 2 precio de X será igual a 5 más 3 precio de X Voy a restar 5 a cada lado de la igualdad. De esta manera cancelo por un lado. 30 menos 5 me queda 25. Menos 2 precio de X será igual a 3 precio de X. Y ahora me queda sumar 2 precios de X. A cada lado de la igualdad sumo 2 precios de X. De esta manera cancelo y me queda 25 será igual 3 más 2, 5 precio de x, entonces precio de x será igual a 25, este 5 pasa dividiendo, 25 dividido 5, 5 por 5, 25, el precio de equilibrio entonces es igual a 5. Con este precio de equilibrio me voy a la función de demanda, 2 por 5, 10, 30 menos 10, 20. Se verifica la cantidad de equilibrio. Y la verifico también en la función de oferta, 5, 3 por 5, 15, más 5, 20. Verifico también la cantidad de equilibrio. Cantidad de equilibrio, 20. Con esto hemos terminado el ejercicio. Espero que se haya entendido, que haya sido claro. Los invito a descargar el PDF y a resolver el siguiente ejercicio. Que tengan muy buen día.